En esta época cuando la devoción florece Resurgen dulces tradiciones como los mágicos algodones de azúcar Y los chupetes Los incomparables buñuelos Y los exquisitos molletes Enseñemos a nuestros hijos el valor de las tradiciones guatemaltecas Gocemos con ellos el sabor y el color de lo nuestro. Un mensaje de azúcar caña real.